Nosotros somos mapuche, hombres de la tierra, y traemos nuestra propia cultura, nuestra propia lengua. Y eso nos une. Somos una comunidad bien, bien unida nosotros. Acá tenemos también a nuestros alumnos de la comunidad que tienen su espacio dentro del... ...de nuestra sede. Bueno, esto nace... ...nace la idea desde niño ¿no?... Eh, ...que tal vez... Eh, ...a futuro... ...podríamos tener... ...algo como para sobrevivir... Eh, ...en mejores condiciones... ...y esto se está cumpliendo hoy día. Pensar... Este sería el fuerte que tenemos nosotros en este momento de productividad eh, y aquí se integra toda la familia trabajando porque no, es un trabajo profesional como cualquier otro trabajo, tiene que seguir funcionando porque, eh, y, y especializando día a día.